Hola compis, soy Irene Emilian, consultora estratégica de negocios digitales y marca personal y con cada uno de mis vídeos tengo un único objetivo y es que te flipe la estrategia tanto como me flipa a mí. Antes que nada, déjame recordarte que este vídeo forma parte de una serie de cuatro vídeos en los que te estoy compartiendo mis recomendaciones para que puedas mejorar el posicionamiento de tu marca personal en el próximo año 2022 si no has visto el vídeo anterior en el que te hablaba de la primera acción estratégica que te recomiendo para mejorar tu posicionamiento te voy a dejar el enlace por alguno de estos sitios donde youtube me dice que te lo tengo que dejar yo ya sé que tú sabes mucho de youtube y seguro que lo ves por aquí por aquí y si no te lo dejo en la descripción de abajo por cierto por cierto que no me olvido que ya sé que lo estás pensando irene en el vídeo anterior hiciste un sorteo entre las 30 primeras personas que comentaran para tener una sesión estratégica contigo vas a decir el nombre de la persona que ha ganado hoy pues sí lo voy a decir, pero te tienes que esperar hasta el final del vídeo porque es ahí donde lo voy a desvelar. Ahora sí, permíteme que me arremangue y me recoloque bien en la silla porque voy a hablarte de esa segunda acción estratégica que te recomiendo para 2022. Vamos a ver un juego así en plan adivina adivinanza. Piensa y responde lo siguiente que te voy a comentar. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos dos años que lo ha cambiado todo, todo? Efectivamente, una pandemia. ¿Y qué nos ha limitado a hacer a todos esta pandemia? ¿Qué es lo que más hemos echado de menos durante estos largos meses de pandemia? ¿Qué parece que desde mediados de este 2021 podemos comenzar a hacer muy poco a poco? Venga, venga, que sé que con estas pistas tú ya sabes de qué va a hablar hoy Irene Emilian. Lo sé, ya lo sabes, ¿verdad? Pues venga, al lío. Acciones presenciales. Sí, compisín, esto es lo que te recomiendo hacer en 2022 para mejorar tu posicionamiento de marca. Te vas a remangar como he hecho yo hace un ratito y te vas a meter en estos fregados, porque yo sé que para muchas personas es un fregado, de hacer acciones presenciales con tu marca personal. Perdona, Irene, ¿puedo decir algo? Es que lo de hacer acciones presenciales, eso es un tinglao de mucho cuidado. O sea, yo ahora no me puedo liar aquí a montar eventos. No, cariño mío. Irene, otra cosa, que mira, a mí me parece genial, ¿eh? A mí me flipa liarla, a montar eventos y todo lo que tengan que hacerse, pero que yo no tengo casi comunidad. ¿Quién va a venir a mis dadas presenciales? Dímelo tú. Si has pensado alguna de estas dos cosas, en plan de que eso de montar cosas presenciales es mucho jaleo, o por otro lado, que tú no tienes casi comunidad mmm, como para liarla, toma papel y boli, porque te voy a explicar las tres categorías en las que yo diferencio esto de las acciones presenciales. Y te las voy a explicar de manera que vas a ver que, según el nivel de jaleo, obviamente te aportará más posicionamiento de marca. Pero, oye, tampoco tenemos que ir a lo más grande. Podemos hacer un tipo de acciones que yo he categorizado de menos posicionamiento pero menos jaleo. Y también está bien, porque que te den menos posicionamiento no quiere decir que no te vaya a sumar nada. Así que toma papel y boli porque voy a comenzar desde la de más jaleo a la de menos jaleo. hay una cosa, una cosa, una cosa, que no se me olvide. Antes de empezar a contarte las categorías, me gustaría que me dijeras en comentarios dónde tienes tu montado como consultor digital, tu campamento base. ¿Vives en Madrid? ¿Vives en Barcelona? ¿Eres de Buenos Aires? ¿Eres de un pueblito de Albacete? ¿Eres de Teruel? ¿De dónde eres, compi? Que me gustaría saberlo. Y ya que estamos aquí intimando, te cuento por si no lo sabes, que yo soy de Valencia y desde hace dos años vivo en un pueblecito muy bonito que hay en la costa alicantina que se llama Altea. Entonces, cuando yo me planteo ahora montar saraos presenciales de cara a 2022, yo normalmente pienso más en Valencia porque es una ciudad más grande y que está comunicada mejor que Altea a la hora de facilitar que hayan personas pues, de Madrid o de la zona del norte o de la zona del sur de España que quieran venir a mis eventos. Aunque lo cierto es que tampoco descarto moverme a Madrid o hacer de vez en cuando cuando algunas quedadas por el sur o subir al norte. Vamos, no descarto moverme por todo lo que es la península ibérica, pero realmente donde más fácil lo tengo yo es en Valencia, porque conozco a gente que tiene locales, porque tengo allí una red de contactos muy grande y porque además pues es mi ciudad y me hace como más ilusión bueno lo dicho que no me lío dime en comentarios dónde está tu campamento base y yo paso a hablarte de las tres categorías ojo ojo algo muy importante que quiero resaltar nada de lo que te voy a contar en este vídeo está pensado para que tú ganes pasta con estas acciones presenciales no están pensadas para que tú aumentes tu posicionamiento ahora bien si tú sabes de tema de organización de eventos podrás incorporar algunas acciones que te permitirán rentabilizar esas acciones presenciales si no sabes de eso y además no es uno de tus objetivos tranquila y tranquilo porque también está bien liarla y hacer cosas presenciales solo por el hecho de tener una repercusión como marcas si le puedes sacar dinero pues mejor que mejor no nos vamos a engañar primera categoría el evento experiencial como te adelantaba este es el tipo que más posicionamiento te puede otorgar no me quiero meter en detalles de cómo deberías de diseñar una programación de un evento pero sí que te quiero dar algunas recomendaciones por ejemplo cuando estamos hablando ya de algo como evento es guay que no dure solo una mañana o una tarde sino que sea algo que implica que los asistentes tienen como que, vamos a decirlo un poquito así exagerado, bloquearse su vida ¿vale? bloquear uno o dos días de su vida, tal vez tienen que desplazarse, tienen que buscarse un alojamiento, como que durante unos días previos y durante los días del evento solo van a estar pensando en ti, en el sarao que has montado se van a embriagar de tu marca, van a estar diciéndoselo a todo el mundo, oye no, yo es que ese fin de semana, o esos días voy a estar en tal sitio porque voy al evento de fulanito y entonces me he pillado un hotel y tal es como que se habla de eso, es algo que se vive, que se siente que me voy al evento de tal. Entonces yo siempre recomiendo que cuando dices que vas a montar un evento, pues ya que lo montas, la líes pero bien. Y otra recomendación es que ya que te pones a hacer una programación completa de un día o dos, no quieras hacerlo todo tú. Así que lo ideal es que busques colaboración con otros profesionales que también vayan a impartir esas charlas o esas ponencias y cuando vas a elegir a esos profesionales con los que vas a colaborar, tienes que fijarte en dos cosas. Lo primero es que tengan un buen posicionamiento de marca. No estamos diciendo que traigas. Llegas a superestrellas, pero personas que tienen cuidado y que miman su posicionamiento de marca. Y por otro lado, obviamente, y seguro que ya lo estás pensando porque esto es un clásico y a la vez un básico, tienes que estar súper alineado con los valores de ese profesional. No nos vale de nada que traigas al superestrella de no sé qué y que en realidad esa persona no vibre en sintonía con tu cultura y tu filosofía de marca. Ojito también con esto, le he llamado a esta categoría evento experiencial. Así que por lo tanto, si te metes en este tipo de sarao, tienes que mimar y cuidar mucho el tema de la experiencia que van a vivir los asistentes. Volvemos a hacer hincapié en lo mismo que habíamos visto antes, que el espacio, el local donde vayas a hacer ese evento, la comida o bebida que vaya a haber disponible, todas esas cosas están haciendo branding, están haciendo marca para ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado en que todos esos detalles estén súper alineados con los valores y la esencia de tu marca personal podríamos estar hablando infinito de todos los detalles y todas las estrategias que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar y montar un evento experiencial pero como te decía eso no es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy lo que quiero es que en tu mente creas estas posibilidades de hacer este tipo de acciones presenciales para que te ayuden a ganar posicionamiento y por eso ahora pasamos a ver la categoría 2 y 3 en las que digamos que se relaja un poco la exigencia a la hora de organización y energía que vas a tener que invertir en este tipo de acciones categoría 2 el taller o charla informativa en este tipo de acción simplificamos muchísimo todo lo que tiene que ver con la organización porque se trata más de un encuentro que va a durar tal vez toda una mañana toda una tarde o incluso un par de horas concretas para este tipo de acción, obviamente tienes que tener en cuenta que necesitas que haya suficientes personas dentro de tu ámbito geográfico para que puedan asistir, porque es más complicado que hayan personas que se quieran desplazar muchos kilómetros para estar tres o cuatro horas en una charla o en un taller. Por lo tanto, si te planteas este tipo de categoría, tienes que como mínimo haber conquistado, que es como me gusta a mí decirlo, un poquito ese pueblo donde vives, esa ciudad donde vives o la contorna, que decimos por aquí por Valencia, ¿no? los alrededores, de tu campamento base. Y una recomendación muy clave que quiero darte para organizar un tipo de acción, rollo, taller o charla presencial, es que la temática que elijas de esa charla que vas a dar o de esa mesa redonda que quieres organizar, ojo con esto, que este formato es un formato que funciona muy bien, o un debate, coloquio, debate, mesa redonda, llámale como quieras. La temática tiene que ser una temática súper actual. No te vayas tanto a cuál es el mayor problema que tienen mis clientes. No, no te vayas tanto a eso. ¿Qué es de lo que más está hablando? en este momento qué es lo que se está cociendo más en este momento sobre mi sector a las personas le gusta hablar de lo que está pasando ahora a las personas nos gusta hablar de la actualidad por eso triunfa tanto el formato telediario que vemos en la tele porque nos gusta saber lo que está pasando ahora lo que es ahora mismo de interés de hecho fíjate me voy a mojar y te digo cómo diseñaría yo ahora mismo una acción para esta categoría 2 yo no lo haría rollo taller informativo yo haría una charla en la que introduciría yo el tema un tema por supuesto súper de actualidad en mi sector, que es el de los consultores digitales de marca personal y de negocios online, sería un tema de estos así criticón de estos que normalmente la gente se posiciona en me gusta mucho o no me gusta o lo veo súper bien o lo veo súper mal o yo lo aplico o yo nunca en la vida lo aplicaría algo así que me dé pues eso debate primero haría yo unos 30-40 minutos de exposición y dando mi opinión sobre esa temática y otros 40 o incluso una hora de mesa redonda con dos tres personas con las que ya habría hablado previamente para invitarles a participar en la mesa redonda como expertos sobre esa temática para que dieran su su opinión de ciertas preguntas que yo les haría y después pasar micro abierto para que pudieran participar todos los asistentes y dieran su opinión obviamente para que esto funcione no puedes hacerlo con muchísimas personas es mejor que le pongas a foro limitado va a aumentar la exclusividad del encuentro y por otro lado te aseguras que no haya muchísima gente que se quede sin participar en el caso de que quieran coger ese micro y dar su opinión porque recuerda que a la gente cuando le das un micro les encanta hablar mucho rato y llegamos a la categoría 3. Esta es mi favorita, la que yo más he explotado, sobre todo cuando vivía en Valencia. La quedada molona. ¿Qué es la quedada molona? La quedada molona es una quedada entre amigos, una quedada entre compis, una quedada entre tú y las personas de tu audiencia, las personas de tu comunidad o un grupito de alumnos que hicieron contigo el programa tal. Es una quedada informal, donde tú simplemente eliges un lugar, una fecha y una hora concreta de quedar y lo único que tienes que hacer es convocar Quedada en ese lugar a esa hora y a esa fecha llegar allí y esperar a que vengan los asistentes para qué pues para tomaros algo para charlar para una cena para dar un paseo para lo que te dé la gana así de sencillo no tienes que pensar en unos temas que vas a tratar no tienes que prepararte una charla ni una exposición sobre nada porque cuál es el ingrediente de ese posicionamiento de marca que vamos a trabajar haciendo una quedada molona la confianza recuerda que el posicionamiento de tu marca personal se alimenta de dos ingredientes principales por un lado la proyección de autoridad y por otro lado la generación de confianza y si te das cuenta la categoría 1 la del evento experiencia tiene mucha proyección de autoridad en la categoría 2 con los talleres o charlas seguimos trabajando la proyección de autoridad aunque menos medida pero qué es lo que conseguimos con una quedada molona e informal trabajar muchísimo la generación de confianza porque tú quedas para tomarte algo con alguien en quien confías con alguien que te cae bien con un colega, con un amigo, con un compi y si quedan contigo para tomar algo y para charlar un ratito es que te están posicionando en su mente no solo como el experto en tal sino además en alguien en quien confío, en alguien con quien me apetece pasar un rato cerquita. Cuando yo comencé a trabajar mi marca personal, ahora ya hace 7 años, cuando llevaba un año y medio o así, comencé a hacer unas quedadas en una cafetería super cookie que a mí me gusta mucho en Valencia, que solamente las anunciaba en un grupo de Facebook. Porque por aquel entonces yo trabajaba el posicionamiento de mi marca en un grupito de Facebook. Porque sí, hubo un tiempo en el que los grupitos de Facebook funcionaban y mucho. Oye, de hecho estoy segura que hay personas por aquí que me seguís desde el grupito de Facebook. Entonces yo convocaba en el grupo de Facebook que era el día a tal hora iba a estar en esa cafetería para comerme un riquísimo asaí y que estaría encantada de que vinieran a pasar un ratito conmigo esa tarde. A esas quedadas yo les llamaba merendola de compis. ¿Cómo es la actitud de alguien que va a una merendola? Súper de confianza, de contarme los problemas que tenían, de contarme sus proyectos. Y honestamente lo único que yo me preparaba un poquito antes de salir de casa eran dos o tres preguntas que yo quería hacer para generar conversación. Porque lo que yo quería evitar era ser yo la que estuviera hablando o estar dando la charla sobre marca personal y estrategia, porque no era el objetivo de esas merendolas entre compis. El objetivo era que yo conociera a esas personas y, por lo tanto, les hacía preguntas que me diera información de cómo les estaba yendo sus proyectos, de a qué se dedicaban, para saber de qué sectores era la mayoría de personas que me seguían. Y también, obviamente, pues se abrían melones de todo tipo, de gestión emocional, de los miedos que tenían de emprender, cosas donde yo me sentía súper identificada y al final estábamos ahí, todas y todos, llorando las penas y apoyándonos como buenos compis. No me digas que tú no puedes organizar una quedada molona ahí donde tú vives con las personas de tu audiencia que estén cerquita. Esto lo puede organizar todo el mundo. De hecho es por este tipo de categoría por donde te recomiendo que empieces. Y ahora bien, si tú ya tienes un posicionamiento y te apetece y te vibra y te mola esto de montar saraos, pues oye, pasas a hacer acciones de la categoría 2 o incluso te pones ya hoy mismo una fecha para tu evento presencial en mayúsculas en el 2022. que voy a decir una cosa aquí en petit comité. Irene Emilian en 2022 va a hacer su primer evento. Por fin, después de 7 años y si la pandemia me lo permite. Ya hemos visto las tres categorías de tipo de acciones presenciales que quería explicarte en el vídeo de hoy. Recuerda que me gustaría saber muy mucho dónde está tu campamento base, así que no dejes de decirme en comentarios desde dónde me estás viendo y desde dónde trabajas actualmente. Recuerda que el martes que viene vuelvo con un vídeo en el que te explicaré la tercera acción estratégica que te recomiendo para posicionar mucho mejor tu marca personal en este próximo 2022. Y ahora sí, en el cierre de este vídeo, solo me queda desvelar el nombre de la persona que ganó el sorteo del vídeo anterior y que va a tener tener una sesión uno a uno de consultoría estratégica conmigo totalmente gratuita para que le ayude a definir los conceptos planetas de su marca personal. Y la persona ganadora del sorteo del vídeo de la semana pasada es... Laura, voice copywriter. Me decía en el comentario: Yo trabajo mucho en Instagram y algo menos en LinkedIn, pero también intento cuidar mi blog. Muchas gracias por las recomendaciones, Irene, y un corazoncito. Pues Laura, me alegra mucho que además te haya tocado a ti, porque sé que eres una persona que siempre estás súper activa en mi comunidad. Me pongo en contacto ahora mismo contigo para cerrar la fecha en la que vamos a tener una sesión estratégica tú y yo, uno a uno, para ayudarte a definir los conceptos de tu universo de marca persona. Y ahora ya sí, compi, gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Recuerda, momento youtuber, darme un like y suscribirte a mi canal. Y todo eso de la campanita, porque se ve que lo de la campanita también es muy importante para que te lleguen las notificaciones y todas esas cosas. Así que, dame un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones en la campanita y por supuesto, nos vemos en el vídeo de la semana que viene.